Nuestra querida Adri junto a Cami, bienvenida ¿Vale? ¿Vale? también. No. Y Johanna que vienen desde Palmira, bienvenida chica, super temprano, sí. nos contaban la, la, no, sí, la osadía de, de venir hasta acá, bueno, pero llegaron, gracias, nos ven todas las mañanas, todas las qué lindo, gracias placer que estén venir. por acá me con me encanta nosotros, tenerlas. quería, quería acá, hacer acá? El, el Tarzán, como... él ya quería hacer Tarzán, ah, ah, no, no, no, no, no. Lo compartimos así, ah, de igual forma si vos querés te conseguimos un profe personalizado para que vayas al parque, Verla les has traído como una especie de de exámenes? ¿De he hecho que una prueba, Les he hecho una prueba en base a las mamás. Muy Tenemos bien. Mari y Adrián contestado unas preguntas y yo y Cami han respondido y vamos a comparar las respuestas para ver qué tanto se conocen estas duplas. ¿Cuánto conoces a tu mamá? Claro que ¿Quién sí. va a arrancar? Vamos con Mari primero. Sí. ¿Mari? Comida preferida, Mari. ¿Qué pusiste? ¿Qué puso Joa? Empanadas. empanadas. Sí. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Están controlando Mirá que te ponen malvadiscos dulces, ¿sabes? Dulce, sí, sabe, dulce sí, y salada. no lo pongo. Bueno, pero. pero Muy empanadas bien. coincidieron. Coinciden. Super. Sí. Vamos ahora con. ¿Qué cantante la vuelve loca a mamá? Marco Antonio no. ¡Sí! <risa> <risa> <risa> Muy bien. reconocen. Bien. Bien. Vamos ahora con la tercera. Un color que le encante a Mari. ¿Ronta? Ah, yo puse rosa Bueno, bueno, pues, bueno voy a amar. Amar. <risa> Vamos con la próxima. Esta es del pasado. Cuando, cuando era más joven Mari? ¿Era rebelde o tranquila? ¿Qué dice, ¿Qué dice Mari de ella misma? Y algo rebelde. ¿Y qué dice Yoda? Súper <risa> rebelde. <risa> Hay que sí, ver más la historia. Por lo o sea, <risa> que Bien. Un tema en común de pelea. Uh -huh. <risa> ¿Por qué, se pelea. ¿Por qué se pelean? Porque uh. llega tarde llega a todos lados ¿Es impuntual? Es impuntual ¿Y vos? A ver, ¿No? Por la visita ¿Por las visitas? ¿Qué? Bueno, de mí hacia ella. Wey. Bien. Es algo que yo pido siempre. ¿Vos siempre pides visitas <risa> <risa> Claro, ¿es algo la... que siempre te pide? Yo le pido que me visiten. Y ah, ah, a ah, pero Chela, no ah, si te la vuelco con él. No, no. <risa> estoy, <risa> estoy todo el día en toda. la casa de ¿Un apodo cariñoso, como te dice tu mamá? Yo. Yo. Juan. juani Bueno, bien. Bueno, tuvieron muchas felicidades. Bien. A la ¿La ver las dos muchachas ¿La por acá. Bueno, me voy yendo, ¿ok? No, Comida, Comida preferida, ¿verdad? Sí. Que la digo yo, si sí. Miras? Sí. Las pastas. Sí. Muy bien. Pero hay que silencio. Ah, se okay, okay, okay. claro quiero. Sí. Bien, bien, bien. ¿Qué cantante la vuelve loca? Eh, bono de Yuchu. ¿Sabes qué sí? ¿sí? eso? Me encanta. Sabe. ¿El color favorito de Adriana? Eh, ¿El naranja o el rojo? Muy, ¿Muy bien. ¿El lo dicen todo. <ríe> <ríe> Excelente. Cuando eras joven, Adri, ¿cómo eras? <ríe> sí, sí. rebelde? Sí. Bien. Y rápido. Siempre. se pelean? ¿Un tema de pelea? Siempre. Eh, porque me olvido las cosas oh. el, el, olvido, el, el olvido El olvido bueno. Lo, lo bueno. tenemos que trabajar lo Los olvidos olvido, sí, sí, sí, sí, sí, sí Soy como muy autoxigente Entonces sorry, Te dije algo Ah, no, me olvide ah, sí, No, no, sí, no nada. Las últimas dos rapidísimo ¿Algo Va. que siempre te pide? Que ordena la pieza <risa> O que la ayuden a hacer cosas Y la comida <risa> Y la comida Entra, y entra dentro de obvio, cosas mamá, Está bien Mamá, que come Camiluche O amores Amores Estas dos, de que dos duplas coincidido. y las super mamás que sin dudas sus hijas las admiran y las quieren mucho Porque mirá, les brillaban los ojitos Está cuando hermosa, hablaban los... A los, cuatro. Así que los aplausos, gracias por, gracias venir. por visitarnos chicas, gracias. ha sido un placer. un placer Y aparte estaban muy contentas, Joana y Mari me contaban y no conocían el canal Así que ha sido una linda salida madre e hija también para, para venir a conocer un poquito las instalaciones ¿no? de Grupo América